Seguí hasta llegar a la claridad. Bueno, bueno, que solo los machos pasamos este camino, porque tenemos los huevos bien puestos. ¡Ese huevo era enorme! ¡Quiero comerme ese huevo! ¿Qué ha pasado? Joder, joder, que solo era un sueño. ¿Pero qué es ese escándalo que hay abajo en la casa? Voy a ver qué pasa pasa que se escucha cantar a un grupo de people gente cuerpo, como sea sea que manda mi suegra. Tu fiesta de, de felicidad. La tu felicidad fiesta de cumpleaños. de cumpleaños La vamos a celebrar Unidos a tu familia Cumpleaños a feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Desde el día que naciste Has sido siempre y serás Una dicha para todos De inmensa felicidad Tu fiesta de cumpleaños La vamos a celebrar Unidos a tu familia Todos vamos a cantar Cumpleaños feliz. Feliz. Cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, te deseamos todos. todos, cumpleaños, cumpleaños feliz. feliz, desde, el día, que desde naciste, el día que naciste, has sido siempre has y sido serás, siempre y una, dicha una dicha para todos, de para inmensa felicidad. Te Joder años. ya canten te bien te que parece te un rezo, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz, desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos a tu familia, todos vamos a cantar. Daré una sopla a la vela de entre mis piernas, perdón la de la torta. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Joder ya pedí Le el deseo. Deseamos pero antes que cumpleaños me digan que muerda feliz. la torta, no Debería lo haré. A quien asiste, Después los mocos los se quedan en la torta y no creo que la coma. Para todos. Joder ya, ya pasó, ándate a lavar la boca que te apesta a mortecina.